Buenos días, en primer lugar quiero agradecerle a la comisión organizadora la oportunidad de participar en este evento tan importante para la motricidad orofacial a nivel mundial. Siento mucho no poder estar con ustedes por compromisos personales, pero igual les dejo mi testimonio, estoy seguro que después me harán llegar sus reflexiones y principales conclusiones. También quiero enviarle un saludo especial a mis compañeros de mesa, Franklin, Susan Ibar y Antonio Macedo, Licia Pasquet, Anne Marquesin, Pia Villanueva, Norma Chiavarro, Diana Grandi, Diana Rivera y Anne Iles Arraga. Un fuerte abrazo a todos. Felicito a la comisión organizadora por la elección de este tema para el encuentro práctica basada en la evidencia en aparte de actual es extremadamente pertinente y relevante y merece que lo tengan en cuenta todos los que trabajan en nuestra área y pretenden su desenvolvimiento. Mi aporte será darles la perspectiva y encuadramiento europeo, particularmente de Portugal, en este dominio del campo de la EMIO, uh, más también dejarles algunas cuestiones para que en conjunto se establezcan directrices para construir una EMIO cada vez más fuerte y centrada en evidencia. Algunas cuestiones orientadoras en práctica basada en evidencia. Uh, el desafío de la práctica basada en la evidencia empieza cuando se pone el paciente en el centro de cuidados y cuando intentamos saber lo que no se sabe. El fonoaudiólogo debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy utilizando esta intervención? ¿Es una intervención necesaria? En caso afirmativo, estoy haciéndola de la forma más eficiente como lo sé. ¿Habrá otra manera más correcta de hacerlo? ¿Tuve en consideración las preferencias del usuario y de su familia? ¿Cuáles son los resultados que espero obtener? ¿Estoy obteniendo los resultados que esperaba? Bueno, para la implementación de la práctica basada en evidencia, el fonodiólogo necesita inevitablemente de conocimientos y competencias para interpretar los resultados de la investigación científica que podrán ayudar a tomar decisiones sobre los cuidados en fonoaudiología específicamente en la práctica mayor. basada en evidencias incluye cuatro pasos básicos que apenas voy a mencionar ¿no? y no voy a desarrollar de 1. Formulación de la pregunta 2. Búsqueda de la mejor literatura y evidencia científico uh, principios científicos, levantamiento de los mejores artículos científicos Buscar fuentes primarias. Importa utilizar motores de búsqueda y bases de datos creíbles. Medline, PubMed, ScienceDirect. Y en Portugal tenemos Beyond. Y utilizar los términos MESH, Medical Subject Headings, y la nivel de evidencia científica. 3. Evaluación crítica de la evidencia disponible para poder validarla e identificar su utilidad. 4. Aplicación de la evidencia en la práctica clínica Los fonadiólogos combinan el conocimiento científico con las capacidades clínicas para gestionar a sus pacientes. De esta forma se destaca la importancia de la formación de base la formación continuada posgraduación como requisitos esenciales para que los profesionales se mantengan actualizados. Para esto es fundamental consultar publicaciones, participar en encuentros y congresos como este mismo y participar en proyectos de investigación. En Portugal, la motricidad Facial hace parte de la formación de base e existen programas de formación continuada, postgraduaciones post y máster, desarrollados hace cerca de 10 años por el Instituto BEPAP, dirigido por el Dr. Adrián La Joaquín investigación en y la práctica clínica deben establecer una relación recíproca pues el conocimiento de la primera influye en la práctica y el desarrollo de las prácticas provocan el desarrollo de nuevas investigaciones. Las normas de orientación clínica, NOC o Guidelines, pretenden orientar al fonaudiólogo en la tomada de decisión en situaciones muy específicas y deben ser fundamentadas en la práctica basada en la evidencia, aunque sean en número reducido, sobre todo en el área de MO, contrastando con voz o lenguaje, la proporción de directrices basadas en evidencias comparadas a las revisiones sistemáticas o las publicaciones sobre directrices en general hay que Podemos definir las NOC o Guidelines como un conjunto de recomendaciones clínicas destinadas a apoyar al profesional de salud y o el usuario en la tomada de decisión acerca de, de intervenciones o cuidados de salud en situaciones clínicas específicas. Por ejemplo, ¿cuáles son las guidelines para intervención en deglución atípica o adaptada? ¿Será que la te terminología es la más adecuada y es eres, eres uniforme y compartida? Para los usuarios tendrán un perfil educativo e informativo y para los sistemas de salud servirán como instrumento fundamental para la evaluación de la calidad de los servicios. Los, los principales estados. beneficios serán 1. Los servicios con mayor calidad, considerando siempre los intereses del usuario en primer plano. 2. Ayudar a los profesionales a gestionar el exceso de información que estamos expuestos actualmente. 3. Reducir la heterogeneidad en los servicios y cuidados de salud. 4. Ayudar a reducir los costos en salud. 5. Justificar las alternativas de tratamiento al paciente. 6. Promover la formación continuada y una mayor confianza en la tomada de decisión clínica. Las barreras de implementación de la práctica basada en evidencia pueden ser agrupadas en tres grandes áreas. 1. Métodos de búsqueda y acceso a las revistas y a los resultados de estudios, exceso de información, ausencia de guidelines. 2. Competencias de los profesionales. 3. Factores administrativos o de organización. Disponer de tiempo, de tiempo para que los profesionales se dediquen a la investigación. Falta de apoyo financiero para que los profesionales frecuenten cursos de formación específica avanzada. Como conclusión, el camino es largo, pero el recorrido ha sido muy positivo. Hemos observado cada vez más publicaciones preocupadas en demostrar evidencia, más encuentros científicos multiprofesionales de debate científico, desarrollo tecnológico que permite nuevos horizontes de investigación. Estoy seguro de que el Día Mundial del EMIO, día 17 de febrero del 2016, fecha en honra de nuestra querida Irene Marquesa, un besito Irene, permitirá sensibilizar más y divulgar que los dominios de la EMIO entre los diferentes profesionales que actúan en EMIO y de la sociedad civil, sirviendo como factor de motiva motivación extra para que... Todos nosotros sigamos luchando por esta área que tanto amamos. Fue un placer dar mi contribución, aunque no presencialmente. Uh, siéntame con ustedes, pues todos remamos en el mismo sentido. Un excelente encuentro para todos vosotros. Un gran abrazo para todos. Mucho obrigado y hasta breve. Un